Sana, AM 1640 generación con una antigua visión. Hola, hola, hola, tengan ustedes muy buenos días, bendiciones para todos, esto es El Molde. Quiero saludarlos para que tengan un buen día, los hermanos queridos que nos oyen y amigos de esta emisora radial, Osana AM 1640. Eh, hermoso este día para escuchar la radio, para recibir palabra de Dios, ¿no? Yo los saludo con la paz del Señor Jesucristo y espero que hayan tenido una semana de victoria y de grandes encuentros con el Señor, que que los haya fortalecido en amor, en paciencia, en, en benignidad. Eh, yo por mi parte siempre agradecido a Dios por tanta misericordia, ¿no? Y por darme un día más de vida y poder compartir con ustedes, queridos oyentes de esta radio, porque como digo siempre, eh, sin ustedes allí, acá de nada servimos, ¿no? Este, ya están eh, habilitados también los teléfonos de la radio que los vamos a dar si usted se quiere comunicar con la radio para pedir oración, para... En fin, para lo que usted eh, quiera conveniente, ¿no? Dar una reflexión, pedir algo. Eh, el teléfono fijo es 11-44-67-2468. 11 44 67, 24 68. 11 44 67 2468. Y el WhatsApp, donde puede mandar audio, puede mandar mensajito, es el 1154623892. Reitero, el WhatsApp es 1154623892. A través de, de estos medios de comunicación, usted podrá comunicarse con, con la radio. ...dejar un mensaje de bendición para este programa... ...para los que estamos trabajando acá, para el operador... ...y en fin, si tiene algún pedido en especial... Eh, ...bueno, vamos a estar orando luego de, de la presentación ¿no? del programa... ...como hacemos cotidianamente todos los viernes... ...a partir de, la, de las nueve horas... ...nos no, compartimos con ustedes, ¿no? Porque esta es nuestra misión... ...compartir fe, esperanza, agradecimiento a Dios... ...por tanta y tanta misericordia... Eh, yo cada mañana que me levanto le doy gracias a Dios Por la misericordia que tiene para conmigo De regalarme un día más de vida Y, y bueno, de, dentro de los saludos tampoco nos, nos debemos olvidar Del de señor director y operador de la radio Nuestro amado eh, hermano Ernesto Ruiz Díaz Y su coequiper, que siempre está ahí presente eh, Mi amigo Franquito Ruiz Díaz también que hoy le fallé con el regalito, pero bueno, este, voy a, a, a ver si me acuerdo el, el viernes que viene. Así que eh, asumo ese compromiso, franquito, para el viernes que viene. Así que bueno, ya como hemos hablado y he hecha ya la, la presentación de, del molde, eh, yo quisiera, como hacemos todos los viernes este, En cuanto comenzamos el programa Vamos a, a compartir alguna alabanza, algún consejo de la radio Para luego leer la palabra de Dios, comentarla porque eh, Y por qué no, también comentar, digerirla la palabra Porque aunque a veces nos resulte al comienzo un poco, como dice la palabra, un poco amarga pero luego esta bendita palabra nos endulza el alma, nos da vida, nos da esperanza y nos guía por el buen camino. Ese hermoso camino que nos lleva a nuestra hermosa ciudad celestial. Así que bueno, vamos a escuchar una alabanza y así nos ponemos en carrera. Así que adelante hermano Ernesto, por favor. Osana. No mires hacia atrás, oh peregrino. AM 1640. Escapa por tu vida, porque a este mundo malo le llega ya su fin. Una nueva generación con una antigua visión. Muy bien. Qué, qué lindo, ¿no? Es como siempre escuchar... Eh, con para comenzar nuestro programa una hermosa alabanza que nos alienta y como dice el hermano Néstor calentamos los motores ¿no? hoy vamos a tocar varios temas de actualidad eh, que a veces se confunden un poco pero bueno, vamos a tratar de a través de, del molde, de la Biblia de, de apartar las cosas y, y darle un poquito de claridad varios temas de actualidad como ser la, la famosa empatía que está tan de moda la simpatía y la amistad con el mundo Tema que, que nos tiene a veces un poco preocupados ¿no? Porque eh, en la vida cotidiana se mezcla un poco Y tenemos que estar observando ciertas reglas eh, bíblicas Para no caer en el engaño de, bueno, de mezclar las cosas ya que cada una de ellas son eh, muy importantes para el desarrollo de la vida, eh, del trabajo y de nuestras relaciones con los creyentes y con aquellos que solo opinan sin saber. Son creyentes, pero opinan sin saber, que condenan cada actitud que tomamos y, y que cuando compartimos ciertas cosas con el mundo, con amigos e inclusive creyentes, cada uno vierte una opinión de, ...de nuestro actuar, ¿no? dejando de lado la palabra que, que nos enseña el Señor... ...que nos dice que, que debemos quitar la viga de nuestro ojo... ...para poder ver la paja en el ojo ajeno. Pero es importante que leamos este, un párrafo de la escritura... Y, ...y luego miremos la referencia que tenemos de Jesucristo... ...cuando le pedía que en una parte en el, en el libro de Juan... Eh, le pedía que la gente le pedía que juzgara sobre el adulterio para, para poder apedrear a una mujer lícitamente ¿no? eh, esta mujer en cuestión eh, este, había sido sorprendida pero más importante y para entender mejor la, la situación vamos a leer el pasaje bíblico para ponernos en tema eh, la palabra de Dios en el libro de, de Juan, en el capítulo 8, a partir del versículo 1, dice que, eh, 8.1 dice, Y Jesús se fue al monte de los olivos, eh, y por la mañana volvió al templo, y, y todo el pueblo vino a él, ¿no? Y, y sentado, él les enseñaba.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 Y, y ella dijo, ninguno, señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Qué, qué hermosa es esta escritura, ¿no? Que eh, esta historia, este, aunque probablemente auténtica, eh, es omitida en muchos pasajes, eh, en muchos manuscritos, y es posible que que fuese originariamente parte de este Evangelio, porque vemos como que eh, esta verdad eh, solamente acusaban a la mujer y no, no hacían mención del hombre, ¿no? Porque dice la palabra que... Eh, a esto me, me quiero referir, referir con, con tener empatía, tener simpatía y, y tener un trato con, con la gente del mundo, ¿no? Porque dice que llegaron al templo llevando con ellos a una mujer que había sido sorprendida en el mismo acto de adulterio. Si uno no puede imaginarse este, este, este relato, ¿no? Que seguramente que no usaron de ninguna delicadeza contra ella, que era una mujer. Quizás la mujer estaría desnuda o apenas llevaba ropa seguramente porque... Eh, la habían traído a empujones y había sido arrastrada por, por todo el camino, ¿no? Y cuando llegaron la pusieron en medio de Jesús. Y Jesús estaba enseñando. Y como si, si se tratara de un, de un espectáculo público, empezaron a describir los detalles de su pecado. Parecían estar más disfrutando de ese momento. Es evidente que esta mujer... Eh, no despertaba en ellos ningún tipo de compasión ni misericordia. En realidad, eh, todas estas situaciones, ellos lo habían demostrado en, en muchas ocasiones. La, las personas de ese tipo tenían poco valor para ellos, en especial eh, en aquellas personas a las que las consideraba pecadoras o, o inclusive que sufrían alguna enfermedad grave, eh, porque algo que ellos asociaban estas situaciones era directamente... Con el pecado. Eh, si nos podemos a recordar, podemos recordar la, la insensibilidad que demostraron con el paralítico de Besada, Besada significa casa de misericordia, que. Fueron incapaces de sentir la más mínima alegría porque esta persona había sido sanada, era motivo de, de, de, de ponerse contento, pero sin embargo, ellos fueron incapaces de sentir eh, nada, ni una alegría, nada por la recuperación milagrosa que había experimentado. Eh, dura de corazón eran estas personas, por eso Jesús tenía que estar este, bien en sus cabales y administrar justicia, ¿no? Y, y ahora tampoco tenían ningún re, reparo en utilizar a la mujer sorprendida en el adulterio como, como un pedazo de carnaza humana con la que intentar eh, prender a Jesús, porque en verdadero eh, era querer prender a Jesús en alguna palabra para poder acusarle. Eh, pero sabemos que el Señor conoce todas las cosas antes de que abramos nuestra boca. Y, pero acá comenzamos como como dije al principio, por el tema, con la empatía. Vemos claramente la empatía del Señor Jesús con esta pecadora. Pretemos eh, atención que no justificó el pecado cometido, pero sí eh, le dio la oportunidad de cambiar su vida. Pues le dijo, vete y no peques más. Qué importante es, como Jesús en su empatía se puso en su lugar, eh, vio que había sido ya prácticamente golpeada, condenada, y, y bueno, se puso en su lugar y vio lo que había sufrido ya, ¿no? Y, y vemos que como la actitud de la mujer, ¿no? Que dice que la mujer no, no presentó ninguna excusa para su pecado. No intentó justificarse ni compararse con otros pecadores peores que ella. Ella de sobra sabía que era culpable. Su conciencia eh, también había actuado en ella poderosamente, así que Jesús eh, no necesitó condenarla, tampoco la avergonzó, porque eh, avergonzarla sería avergonzarla más, puesto que ella había sufrido bastante en medio de sus acusadores y de la, de la multitud, porque era una multitud que estaba allí presente. Eh, en el lugar eh, y en lugar de esto Jesús rápidamente mostró que su misericordia y que le dijo ni yo te condeno vete y no peques más yo pienso que la mujer entendió inmediatamente lo que a muchos nos cuesta en este tiempo entender que es la gracia yo creo que la mujer entendió inmediatamente lo que significa la gracia que, que libera al culpable de la condenación. Para Jesús, eh, esta, eh, esta mujer malvada, perdida, eh, podía ser salvada. O sea que él, él tenía previsto que, que ocurrieran estas cosas y podía ser salvada. Y, y así pudo manifestar claramente... Pues eh, el propósito de, de, de Jesucristo en esta tierra es que cuando Él vino a este mundo, vino a este mundo para salvarlo, no para condenarlo. Como dice acá en Juan eh, 3.17, dice, porque no vino Dios, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él qué distinto es el pensamiento... ...que muchas veces tenemos nosotros... ...que vemos que, que alguien comete pecado... ...que está pasando por una mala situación de prueba... ...y lo condenamos... ...porque la palabra de Dios... Este, hay, ...hay frases y cosas donde se condena el pecado... Pero, ...pero vemos que el Señor también tenía interés... ...por todo el mundo... ...porque a eso había venido... ...a salvar al mundo... Él, vemos que el Señor te interés en el mundo entero para que comprendiera ¿no? la misericordia que Él ofrece eh, y aparte que esa misericordia puede obtenerse con solo arrepentimiento y no era necesario que Él se alejara del mundo sino que con su actitud, con la actitud que Él mostrara eh, podría hacer cambiar al mundo y nosotros tampoco, porque si no nos acercamos al mundo, ¿cómo podemos tratar de demostrarle la salvación que Cristo tiene provista para el mundo? Esto no quiere decir que nosotros vivamos como el mundo, ni, ni, que, ni que vamos a compartir sus pecados, solo que estamos en este mundo y tenemos la obligación de actuar de manera que todos puedan tener la oportunidad ...de recibir la gracia de Dios. A veces nos mostramos este, con, con cara adusta, osco... Sin, ...sin ninguna simpatía con el mundo. Y, y esto impide que, que nos podamos acercar con los pecadores... ...pues ellos van a creer que, que nada pueden hacer... ...para recibir la salvación. En cambio, cuando no, no, nos acercamos eh, a ellos... ...con una actitud agradable, con una actitud este, más, más este, acorde a las circunstancias... ...le hacemos ver que, que nos interesa, sí, perfectamente... ...nos interesa que ellos también puedan este, llevar a Cristo... Y, ...y nos van a mirar diferente, eh, yo muchas veces comento el tema este de esa mirada diferente... ...de la simpatía y de la empatía... Y de, de, ...y de compartir, hay cosas que uno puede compartir con el mundo... ...porque la gente nos va a mirar diferente... ...¿quién no ha escuchado alguna vez eh, en su trabajo, en la calle... ...o algún vecino que, que mira su actitud, la manera de comportarse... ...y le dice, usted es diferente, ¿no? Eh, bueno, eh, este comentario... Vemos que sí, que la gente nos ve diferente porque actuamos diferente eh, Vemos que somos, como, como dice la palabra eh, que está escrita en la Biblia Dice que somos cartas leídas Por eso tenemos que mostrarnos nosotros con una actitud hacia el mundo Con una actitud de amistad eh, Tenemos que simpatizar a veces con alguien eh, Ser simpático eh, no necesariamente significa ser jocoso ni estar todo el día haciendo chistes. La, la palabra simpático eh, es, muestra una, una manera de actuar a una persona que la hace más atractiva y agradable a los demás. Eh, no, no quiere decir que un, una persona simpática sea que se la pase haciendo chistes y haciendo bromas ni nada. No, simpatía requiere ser una persona que se hace atractiva y agradable a los demás. Y, y mucha gente la toma como ser simpático, ser la mejor virtud que puede tener un, un creyente. Uno ve que la, la palabra de Dios nos enseña que debemos acercarnos a los pecadores y los pecadores no están adentro de la iglesia, están en el mundo. Ahora bien, leyendo este pasaje... Eh, pienso que muchos habrán sacado la conclusión de que a Jesús este, no parecía ver la, la gravedad del pecado y el daño que esta mujer había hecho a su semejante, ¿no? Eh, si nos ponemos también en el lugar del marido, ¿qué pensaría eh, el marido de la mujer adúltera cuando escuchara que Jesús la, no la había condenado? Eh, ¿Le parecería justa su, su decisión? Eh, vemos que esta parte es una parte fundamental Que debemos este, delatar tratar y de pensar eh, En cuanto a esto debemos notar Que la misericordia de Dios Siempre, siempre va ligado con la justicia Porque Dios tiene gracia por el pecador Pero es justo, Él aplica su justicia Y, y siempre está ligada a la misericordia con su justicia Dios no puede obrar en contra a su propia naturaleza. Y, y él es tanto justo como misericordioso. Por lo tanto, no debemos suponer que cuando Jesús se mostró misericordioso con la mujer, lo hizo ignorando la justicia. Y aquí llegamos al punto, al punto yo, que yo digo fundamental del pasaje. Eh, porque vemos que Jesús no solamente se apiadó de esa mujer, tuvo misericordia, sino que. Eh, estaba en parte este, la justicia ella debía pagar por lo que hizo y, y bueno, este es el punto fundamental del pasaje ¿cuánto le costó a Jesús no condenar a la mujer adúltera y aunque este pasaje no lo dice la respuesta la encontramos a lo largo de todo el Evangelio Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y lo hizo por medio de su propia muerte en la cruz. Allí él mismo llevó nuestros pecados en sus cuerpo sobre el madero. Cuando consideramos el precio que él pagó por el pecado de esta mujer y por el nuestro también, está completamente eh, fuera de lugar decir que Jesús fue indiferente ante el pecado o que no fuera justo. Por supuesto que lo que se trata de este pasaje es del pecado desde el punto de vista de la justicia divina. Eh, otro asunto diferente es relacionado con las consecuencias que el pecado siempre tiene en, en nuestras relaciones personales. Porque eh, está claro que si, si uno eh, se pone a pensar eh, el, el problema que hubo con el matrimonio de esta mujer eh, tuvo que quedar hecho pedazos después de todo lo ocurrido. Y, y en ese caso habría que hablar de un, de un proceso de, de restauración cuántos matrimonios están destruidos y vienen a los pies de Cristo para que Dios los vuelva a restaurar que siempre es mucho más lenta la restauración pero es igualmente doloroso aunque el Señor también lo puede realizar porque no hay nada imposible para Dios cuántos matrimonios por culpa de de esta situación de adulterio, han quedado destrozados, perdido familia, eh, hijos que han quedado solos por, por, por no haber una restauración, por no, no, no, no tener en cuenta esta palabra que ni siquiera Jesús la condenó. Pero lógico, vemos acá como que Él pagó con su propia sangre el pecado de esta mujer. Y que fue necesario que si prestamos atención, ella en ningún momento este, se, se le ocurrió este, decir no, bueno, pero los otros son más pecadores que yo, mi marido es malo, mi... no, no, no, hizo silencio y su silencio este, reconocía su pecado. Y cuando uno reconoce el pecado Y pide perdón Dios puede perdonarnos Y darnos una nueva vida La restauración en el matrimonio Es muy importante Es muy doloroso Y es muy lento Porque muchas veces El corazón del hombre Le cuesta mucho perdonar Este tipo de infidelidades Pero dice que debemos perdonar Que, que hay, hay, hay lugar para la restauración De los matrimonios Que bueno, a veces... Tarda mucho, no vuelve a ser igual, pero muchos, después de muchos años, han costado testimonio que, que matrimonios que por esta situación habían quedado destrozados, hoy son grandes siervos de Dios que están tenían, llevando delante un ministerio muy grande porque obraron de acuerdo a la misericordia y a la justicia de Dios. Sabemos que es muy doloroso, pero que también sabemos que el Señor puede hacer esa restauración eh, en primer lugar hemos visto que no hay cosa eh, más terrible para un pecador es que caer en mano de otro pecador el pecado ciega ciega las faltas propias mientras que agudiza los sentidos para descubrir los pecados de los demás y una vez que esto ocurre el, el pecado ajeno es publicado, señalado como como muchas veces decimos, es imperdonable lo que hizo. Pero en realidad los, pescadores, los, los pecadores buscan el pecado en los demás porque piensan que esto les sirve para justificarse a sí mismos. Si, si comparan con otros y, y, y se sienten satisfechos de no haber caído tan bajo como ellos, con frecuencia se sienten como, se recuerda en la historia de, del fariseo que entró a orar en el templo y decía Dios te doy gracia porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Pero pensar de este modo es una terrible equivocación. Así sea que Así pensaban ¿no? los fariseos que llevaron a la mujer adúltera ante Jesús. Ellos se sentían justos cuando se comparaban con ella. Pero cuando Jesús les habló, descubrieron que el pecado de la mujer no los ayudaría para nada a ser justificados por los pecados suyos, por sus propios pecados. Dios nunca nos juzga, nos juzga comparándonos con otros pecadores peores que nosotros sino con su propia ley divina santa y perfecta cuando la mujer quedó sola ante Jesús descubrió en él que en él había misericordia y perdón aún para los peores pecadores ni yo te condeno pero no olvidemos y para poder decir estas palabras tan consoladoras, fue necesario que más tarde Jesús cargara con sus pecados en la cruz del Calvario. Por tanto, calculo que debemos dar gracias a Dios por su palabra y, y yo creo que debemos poner por obra no solo la empatía eh, sino también la, la simpatía y también acerquémonos al mundo para que éste también sepa del Dios del amor, de la paciencia y la esperanza y que todos puedan cambiar y recibir el perdón que tanto, tanto, tanto le costó en la cruz del Calvario a nuestro Señor y yo les aliento y les aclaro que sí esa sangre que, que fue derramada en el Calvario, eh, aún esa sangre alcanza hoy para cubrir, como dice la palabra, todo el pecado del mundo. Que, eh, uno a veces se pone a pensar y, y es una gota de sangre eh, la que a veces vemos dibujada en, en los dibujos de la muerte de Jesús pero perdió toda su sangre y esa sangre cubre todo el mundo todo el mundo o sea que todo pecado puede ser lavado por la sangre de Cristo solo hay que tener un corazón contrito humillado, saber pedir perdón y, y decirle al Señor que sea que lo perdone, que no en vano murió en la cruz del Calvario Y que esa sangre que él derramó puede cubrirnos de todo de todo pecado Qué importante es saber de que eh, Jesús perdonó a esa mujer que, que estaba en adulterio Pero qué caro que pagó ¿no? ese perdón que le dio Porque eh, la justicia de Dios se tiene que hacer Y, y bueno, él perdonó pero había que cobrarse ese pecado porque dice que la paga del pecado es la muerte y a Cristo le salió muy caro el perdón que le dio la adúltera porque después tuvo que morir en la cruz del Calvario y con su sangre limpiarla para limpiar no solamente el pecado de ella sino el pecado del mundo. Bueno, eh, la verdad que me extendí demasiado en esto, pero... Pero estaba claro, quería aclararlo de que todavía este, la sangre de Cristo alcanza para cubrir el pecado del mundo. Bueno, ahora escuchemos algún consejo y otra alabanza para, para luego poder este, orar, interceder por las almas extraviadas o, o perdidas para que Dios nos dé suficiente misericordia por aquellos que necesitan alcanzar el perdón de Dios. Así que le vamos a, a pedir a nuestro hermano Ernesto que no, nos deleite con otra alabanza. Camino descendente de la santa ciudad que lleva sin escalas a Jericó donde herido cae. Si lo dejó, aquellos que pasaron no los vi más, hasta que miró él y me miró, me contempló. See al hogar lanza como soldado combato contra la falsa doctrina con Cristo por general que es el autor de la vida así predica en la iglesia nuestro pastor la palabra dando la sana doctrina que nos alimenta el alma dando la sana doctrina que nos Bueno, muy lindo, escuchamos la, una alabanza, un poco de música y nos retrasamos un segundito porque estamos leyendo los mensajes que nos ha enviado nuestra hermana este, Ramírez eh, que nos pide oración por su familia, por sus hijos, por sanidad divina para que el Señor la toque. Y bueno, ahora vamos a orar también por la hermana Marta este, eh, Jiménez de, de Paraguay, que pide por, por su salud, por su familia, por Laura, por Blanca, por sus hijos, por sus hermanos, en fin... Eh, ellas tienen fe, tienen confianza de que Dios puede obrar y, y bueno, en esta mañana vamos a estar orando por todas estas personas que, que han llamado a la radio pidiendo oración. Eh, y bueno, nosotros desde acá quizás no, no los conocemos, pero sí las tenemos presentes porque sabemos que siempre... que el micrófono, está lejos. Siempre las tenemos presentes y... Y siempre están con nosotros nuestros pensamientos y en nuestras oraciones. Siempre recuerden que cuando ustedes llaman y piden oración, cuando termina el programa yo me llevo los nombres, las peticiones, y, y bueno, después en, en la soledad de mi aposento alto este, las incluyo en la larga lista de oraciones y oramos todos juntos con mi esposa por la salud de todos aquellos llamados que hay a la radio. A veces me cuesta un poco... Este, leer porque eh, no, no no veo muy bien, y inclusive uso la, la computadora para leer la palabra de Dios porque tiene las letras más grandes, pero... Tranquila de que cada petición que usted hace a la radio Cada mensajito que manda Yo después cuando termina el programa me lo llevo Y estamos orando constantemente por cada uno de ustedes Así que en esta mañana vamos a orar por estas peticiones De la, de la hermana Ramírez, de la hermana Marta de, que, que Dios esté obrando Y ella que está tan lejos en Paraguay Pero no nos olvidemos que la palabra de Dios no tiene frontera que viaja y que no vuelve vacía Por eso este, vamos a orar por cada una de las almas que, que están llamando a la radio Y aquellos que no han tenido la oportunidad de poder comunicarse Pero sí tienen dentro de su corazón una, una petición eh, tiene un, un deseo de que Dios esté concediendo las oraciones de su corazón Así que vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor y Padre Santo, yo te doy gracias, Dios mío, por esta oportunidad que me da, Señor, de interceder ante ti, Señor, ante tu trono de gracia, Señor, por estas personas que han mandado estos mensajes, que han llamado por teléfono, Dios mío que están clamando a ti, Dios mío, y que se han acordado de que tú tienes misericordia, de que tú tienes poder, de que no hay tormenta muy grande, que tú no la calmes, Señor. Sabemos que hay muchos problemas, desavenencias, dolores, eh, pero sabemos también que por más grande que sea el problema, Señor, tú eres más grande que todos. Señor, yo te pido que tú tengas misericordia, que pongas tu mano de poder, Señor, que tu sangre divina, esa sangre que fue derramada en el Calvario, Señor, alcanza hasta hoy en día, Señor, para cubrirnos. Y sabemos, Señor, como dice tu palabra, que por tu llaga fuimos nosotros curados. Y hoy. Cuando clamamos a ti, Señor, y ponemos ante ti nuestra petición, aunque esté en nuestra mente, aunque no podamos expresarla, aunque no llegue al lugar a donde uno quiere que llegue, pero seguramente que llega al trono de gracia de Jesucristo, Padre clamamos a ti, Dios mío, clamamos a ti, Padre eterno, Jehová de los ejércitos, por todas estas peticiones, Señor, por todo aquel que está pasando por momentos, Señor, muy graves con esta pandemia, aquel que está internado, que está imposibilitado, que hasta que inclusive no puede hablar, Señor, pero en sus pensamientos, Señor, en su alma, porque dice que nuestra alma gime. Señor, ante tu presencia, Señor, que quizás nadie lo pueda escuchar, pero su alma, Señor, está hablando contigo, te está pidiendo misericordia que está pasando por algún mal momento, que está internado en un hospital, que está en un geriátrico, que está privado de su libertad, Señor, que está en un instituto que... Que, que no pueden hablar con nadie, Señor, por esta pandemia Pero sabemos que pueden hablar contigo Que tu corazón, Señor, está recibiendo en este momento Llega a tu trono de gracia Todas esas peticiones en olor fragante a ti, Señor Porque tú lo pides que así te hagamos, Señor Que levemos nuestra plegaria al trono de la gracia Para que tú puedas manifestarte y obrar milagros, Señor porque tu mano no se ha cortado Padre, yo clamo a ti, Señor Derramo mi alma en oración infinita, Señor Hacia tus brazos, Señor Para que recibas a cada una de estas personas en tus brazos, Señor Y obre consecuentemente a tu misericordia y a tu voluntad Como dice tu palabra Tendré misericordia de aquel que quiera tener misericordia y sabemos, Señor, que si tú has tenido misericordia de esta mujer adúltera, Señor, y has visto el arrepentimiento de su corazón, sabemos, Señor, que tú a esa alma, Señor, no la dejarás afuera, Señor, sino que tú la vas a recibir y la vas a sanar, librar de todo mal, de todo pecado, de toda dolencia, Señor, de toda ira, de toda maledicencia, de todo mal, Señor, que hayan querido hacerlo, de cada cadena, que la esté atando, Señor, que se rompa en esta mañana, Dios mío, por tu sangre divina, Señor. Yo ni ordeno ni declaro, solamente, Señor, derramo mi alma ante tu presencia para que tú seas el que obre con amor y misericordia en cada una de esas almas, Señor. Yo te pido fervientemente, Señor, que uses de tu misericordia para estas almas, Señor, que no tengas en cuenta esos pecados, que tú los laves con tu sangre divina, Señor, y estés sanando, limpiando, y, y Señor, que llegue esta oración hasta tu trono de gracia, Señor, y desde allí, Dios mío, Abras la ventana de los cielos y derrames bendiciones, salud y bienestar para tu pueblo, Dios. Yo todo te lo pido en el nombre, que es sobre todo nombre. Te lo pido en el nombre de Jesucristo de Nazaret, nombre que es sobre todo nombre. Padre, yo te doy gracias porque sé que tú vas a hacer muchísimo más de lo que te he pedido y no solamente en estas personas que hemos nombrado, sino que tu, tu amplitud es grande, Señor, porque tú lees la mente, lees los corazones y lees las situaciones y ves, Señor, el sufrimiento de tus hijos. Padre, pon tu mano de poder, sánalos, libra Señor. Esa es mi oración, Señor, para que tú obres de acuerdo a tu poder. Padre yo te doy gracias En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén, amén y amén Gracias Dios mío qué, qué grande que es nuestro Dios Que nos da la oportunidad de poder clamar a su presencia Para que él pueda obrar grandemente Y, y podamos estar ante su presencia con nuestras peticiones Sabemos que la Cruz del Calvario y la sangre que fue derramada en ella cubre, alcanza y sobra para cubrir el pecado del mundo y para traer sanidad. Qué, qué importante es poder estar eh, en su presencia cada mañana, cada día, aquellos que tienen la oportunidad de estar escuchando la radio, porque nos vemos que hoy muchas personas están imposibilitadas de ir al templo, de recibir de Dios la palabra, pero a través de estas ondas radiales, Diosana M1640, podemos llegar a cada lugar de sufrimiento, a cada lugar donde la gente está pasando por un mal momento y traerle una palabra de consuelo y una oración y que sepa que Dios está presente, que como dice la palabra, Dios es bueno. Todo, todos, todos los días Dios es bueno Y cada día renueva su misericordia para todo aquel que en él cree Por eso es necesario que, que estemos usando de esta este, oportunidad que nos da la radio De poder clamar a Dios por tantas y tantas y tantas necesidades Sabemos que tenemos un Dios poderoso, un Dios que es fuerte que no hay nada que sea más fuerte, que a veces la tormenta nos parece inmensa. Yo He pasado por momentos de mi vida que, donde creí que todo se terminaba y al contrario, ahí fue donde verdaderamente todo volvió a comenzar, todo volvió a, a renacer, todo volvió a ser como era antes y mejor porque Dios hace mucho, mucho más de lo que le pedimos. Por eso estamos agradecidos a Dios, porque sabemos que Él hace la obra que nosotros le pedimos, pero no porque se lo pedimos nosotros, sino porque Él tiene misericordia. Eh, es importante que le pidamos a Dios, pero no es importante nuestra oración. Lo que es importante es aquel que le escucha en su santo trono y obra de acuerdo a la misericordia de su amor. Así que te damos gracias, Señor, por este día y qué mejor que para este momento que hemos clamado a ti, Señor, que hemos orado a ti, cantarte una alabanza, Señor, porque sabemos que tú habitas en la alabanza de tu pueblo. Así que vamos a escuchar una alabanza más y luego vamos a orar por los que no lo conocen y, y vamos a finalizar con este programa. Así que adelante, por favor, con una... Alá más. A escuchar la alabanza para mi Dios y les quería compartir algo eh, que esta mañana este, muy de madrugada que me levanté temprano y me puse a escribir una canción este, porque cuando cuando todavía tenía voz se me daba por cantar y, y grabar algunos temas y esta mañana estaba componiendo una, una chacarera porque me sentía tan avergonzado eh, delante de Dios, de cuál grande es mi deuda, y, y me puse a escribir, y, y yo se las voy a leer, porque no se las voy a cantar, porque ya, ya no tengo voz, pero en algún momento la podré grabar nuevamente. Y dice así, porque fue en la claridad primera, cuando estaba amaneciendo, y dice así, la canción que estaba escribiendo, dice, Así le canto a mi Dios con ritmo de chacarera, encendiendo en mi alma su luz como una lumbrera tú eres lucero del alba eres la estrella primera encendiste el universo sos el alma, sos la omega cuánto te debo mi Dios mi deuda siempre es eterna no me alcanzará la vida para saldar yo mi deuda te canto mis alabanzas en la claridad primera de madrugada te busco cantando esta chacarera lindo es poder cantar ...en cuanto el sol te despierta... ...darte mil gracias Señor... ...por tu gracia que es eterna... ...hermoso es cada mañana... ...cantarte una chacarera... ...alabanzas a tu nombre... ...cantar... ...esa es mi ofrenda... ...nada te pido mi Dios... solo te entrego mi ofrenda... ...que llegue hasta tu trono... ...mi alabanza tempranera... ...te canto mis alabanzas... ...en la claridad primera... De madrugada te busco cantando esta chacarera. Así que bueno, muy pronto vamos a ver si la podemos ponerle música y grabarla. Pero mientras tanto, vamos a hablarlos a aquellos que no lo conocen. Jesucristo es el que da la verdadera salud al ser humano. En Él está la vida. Jesús mismo nos dice: Yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo. Así que te invito, a ti que no lo conoces, a que. Lo aceptes a Jesucristo como tu verdadero Salvador. Y tú que no lo conoces, te invito a hacer junto conmigo esta oración. Repite esta simple oración junto conmigo. Señor y Padre Santo, yo te doy gracias por haber recibido tu palabra. Yo creo que soy pecador, pero te pido perdón. Ten misericordia de mí y perdona todos mis pecados. Yo acepto de todo corazón a Jesucristo como mi salvador personal. Te pido que me libres de todo mal, de toda tentación, que me prosperes en todo, que me dé salud, bendice mi casa y salva a toda mi familia. Yo te doy gracias por esta salvación tan grande. Amén y Amén. Levanta conmigo tus manos y, y dile al Señor. Señor, gracias por esta salvación tan grande. Y di, Jesucristo es mi salvador. Jesucristo es mi salvador. Qué hermoso, ¿no? Si has dicho esta oración con tu corazón abierto, ten la plena confianza que en esta mañana Dios ha escrito tu nombre en el libro de la vida. Y bueno, ya como el tiempo es escaso, voy a comenzar a despedirme. Hasta el próximo viernes eh, en esta misma emisora, Osana AM 1640, a partir de las 9, 9 y pico de la mañana, comenzamos con este programa El Molde. Así que yo los saludo, les, les deseo un buen fin de semana, que Dios los bendiga muy ricamente y los espero el próximo viernes, cuando digamos... Esto es El Molde, Dios les bendiga muy ricamente.